para seguir recibiendo las notificaciones de los siguientes videos semanales. El tema de hoy es el poder de las creencias que nos estorban. Sé que suena medio fuerte el poder de las creencias que nos estorban. Sin embargo, es bien interesante hablar de esto eh, porque me pareciera que es uno de los fundamentos o uno de los puntos claves al momento de empezar a transformar nuestras perspectivas y, evidentemente, nuestras percepciones, nuestras realidades. Entonces, vamos a empezar a profundizar más en estas creencias, en estos juicios, en estas percepciones de lo que para nosotros es la realidad. Y sin embargo, eh, esta, esta percepción o esta creencia, en vez de ayudarnos, nos entorpece o nos estorba. Las creencias disfuncionales, para empezar, te voy a decir, pues, ¿de qué va esto, no? Las creencias disfuncionales. Entonces, las creencias disfuncionales son aquellas creencias que en vez de impulsarnos, nos entorpecen. Que en vez de ayudarnos como trampolín, pues, es como colchón, ¿no? O sea, ahí estás y ahí te quedas. Y entorpecen este camino hacia adelante, entorpecen nuestro el irnos hacia, hacia donde queremos dirigirnos. Y eh, metiendo aquí como términos, Técnicos son distorsiones cognitivas, ok. Es decir, que son distorsiones cognitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imagínate que son lentes que distorsionan tu percepción de la realidad. Entonces, eh, por lo tanto, afectan nuestra realidad, evidentemente, y cómo interactuamos en ella, y cómo logramos o cuál es nuestra postura para lograr o iniciar las cosas. Nos vamos apropiando de estas creencias disfuncionales, nos vamos apropiando de estas creencias que nos estorban desde la infancia. Y aquí, no, ya sabes, como niños, nos empezamos a, a acumular como si estuviéramos en tienda de juguetes o en una tienda de conveniencia comprando todas las botanas, los snacks. Y entonces tenemos aquí, nos vamos apropiando de, esta, de, de estas creencias desde que somos niños, niñas. Y el observar que no todo lo que creemos que es, es cierto ¿okay? o es válido o es necesariamente la realidad. Es importante para lograr aquello que queremos e ir por nuestros deseos, nuestros sueños y nuestras intenciones. Estas creencias no solo afectan nuestros objetivos, sino la forma en cómo nos sentimos y conectamos con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día. Eh, una de las cosas que quería decirte también es que, por ejemplo, toda realidad nosotros la vamos deconstruyendo, codificando, decodificando e interpretando, pues, a través de nuestros sentidos, a través de los ojos, de los oídos, de, del gusto, del olfato de nuestras manos. Entonces, para empezar y para antes de meternos en, Cómo observar una creencia disfuncional. Imagínate que si toda nuestra realidad la percibimos a través de nuestros sentidos al momento de que estamos viviendo este proceso de vivir o experimentar la, lo que percibimos, empezamos nosotros a meter en cajones, empezamos nosotros a categorizar y a catalogar toda esta información y empezamos a construir juicios y empezamos a construir creencias. Y entonces, si te estoy compartiendo que o imaginemos que nuestra realidad es a través de nuestros sentidos, pues sí o sí es subjetiva. Sí o sí es subjetiva porque depende desde los lentes, desde la mirada, desde el oído, de nuestro nivel de escucha. Depende de nuestros propios sentidos. Por eso cada persona conecta con una realidad diferente y percibe la realidad de manera diferente, aun cuando a lo mejor estuviéramos experimentando o viendo el mismo suceso. Entonces, el problema aquí... Eh, cuando a veces doy sesiones de coaching o cuando doy talleres o cuando doy cursos, la gente me pregunta, oye, Oz, eh, ¿es bueno o es malo? Yo creo que ni es bueno ni es malo. Creo que ese juicio de valor, en vez de decirnos si está bien o si está mal, esperando esta validación o este check, ya sabes, de, de la escuela, es más bien darnos cuenta de te funciona o no te funciona. ¿Es funcional o es disfuncional? Punto. Porque si no te funciona esa creencia, pues claramente te está entorpeciendo el proceso. Entonces es replantearte, reestructurar una nueva creencia para eh, reemplazarla, transformarla o reajustarla o reacomodarla con una creencia que realmente a ti te pueda funcionar y que puedas tú ir hacia los objetivos o hacia el lugar en donde tú quieres construir hoy. ¿OK? Entonces, si quieres observar una creencia disfuncional, con algunas excepciones, aclaro, porque el formato y el tiempo a veces puede caer en el simplismo, claro. Eh, primero, escucha las veces que te dices, ¿debo o debería? ¿Es que debo hacer esto? ¿Es que debo tener esto? ¿Es que deberían hacer esto? ¿Es que tú deberías de haber hecho esto? ¿O es que tú deberías de tener lo otro? Entonces, estamos en el deber ser o en el debería ser, y entonces empezamos nosotros a construir todo lo que la realidad tendría que suceder, que debería de ser. Y en vez de ayudarnos a conectar o a co-crear nuevas posibilidades, estamos conectados con, estos, con estas reglas de vida, ¿no? con estas reglas de lo que debería ser, lo que deberíamos vivir, lo que debería estar sucediendo. Y en vez de ayudarnos, pues justo nos sigue entorpeciendo. Entonces, primero escucha las veces que te dices debo o debería. Dos, ¿cómo se siente en tu cuerpo? Cuando a veces escuchamos es que el debes o el deberías, nuestro cuerpo, nuestra corporalidad se siente pesada. De hecho, hasta suspire ahora. Se siente pesada, se siente incómoda. Yo, por ejemplo, la siento en los hombros. ¿Tú dónde la sientes? Es... Yo lo siento en los hombros, lo siento pesado, siento como que se contraen mis músculos. Y entonces, si se siente pesado, si se siente incómodo, si se siente como que estuvieran comprimiendo, es, eh, y se siente una autoobligación, es una creencia disfuncional. Porque justo te está comprimiendo, justo te está limitando, justo te estás autoobligando a meterte en un espacio. Y tu cuerpo es sabio. Tu cuerpo tiene muchos mensajes que darte si empezamos a escucharnos cada vez más nuestro cuerpo. Entonces, escucha las veces que te dices debo o debería. Si se siente pesada y una auto obligación. 3, reform reformularlas es el primer paso para transformar nuestra percepción de la realidad. ¿Okay? Entonces, al momento de que ya te diste cuenta de, uh, OK, al principio igual te va a costar trabajo. No seas tan, duro con, tan dura contigo misma. Vete percibiendo y ve notando los patrones que pueden suceder. Escríbelos si es posible. Y entonces, yo soy mucho de escribir notas en smartphone. Yo no soy de escribir a mano. Hay algunos autores, algunas personas que siempre dicen que es importante escribir a mano porque conectas con tu músculo. Sin embargo, para mí es muy fácil conectar con, eh, con el teléfono. Entonces, a veces... Yo escribo notas mentales en mis notas de, en la app de notas de mi smartphone. Entonces, haz eso. También puede ser. Escribe de qué te diste cuenta y déjalo pasar. Y sigue escribiendo. Haz una bitácora. Así, el mismo tiempo y la misma naturalidad con que escribes un WhatsApp, con que escribes y te la pasas scrolleando en redes, también puedes hacerlo para algo beneficioso, consciente de tu vida diaria. Entonces, hazlo y entonces empieza a darte cuenta de cómo puedes empezar a reformular tu... Eh, tus creencias disfuncionales, es que no sirvo para eso, es que esto no es lo mío, es que yo no soy bueno en esto. Y entonces esas creencias disfuncionales me están limitando. Yo creo que no soy bueno para, yo creo que no soy creativo porque cuando he intentado generar soluciones me parecen tontas. Entonces, eh... Cuando empiezo a poner esto y a justificar el porqué o a fundar el por qué yo creo o yo soy, si quieres decirlo tal cual como una afirmación, yo no soy creativo. Porque cada vez que doy una solución me parece tonta. Y cuando empiezas a encontrar estas, eh, estas justificaciones o fundamentos de tus creencias, puedes darte cuenta de si realmente son o no son funcionales. Y entonces lo que yo quiero decirte con esto es que empieces cuando una vez te des cuenta de yo soy o yo creo o yo pienso, yo siento, lo que sea que quieras ponerle, ¿por qué? Después le agregas el por qué y justificas y te vas dando cuenta de esta forma o estructura mental o patrón o esquema mental, puedes empezar a dar cuenta de si la quieres o no reformular, pero si las reformulas va a ser bien interesante cuando te des cuenta de que puedes empezar a construir creencias diferentes. Si comenzamos a escuchar lo que nos decimos en voz alta o en nuestra mente, porque a veces tenemos conversaciones hacia la gente o hacia las personas, y a veces tenemos conversaciones con nosotros mismos, con nosotras mismas. No, no es que estemos locos, o sea, lo que quiero decir es que es introspección, ¿ok? Entonces, si comienzas a escuchar estas conversaciones que te das, tanto públicas como privadas... ¿Okay? Nos daremos cuenta de cuántas veces nosotros o nosotras somos quienes nos metemos el pie hacia nuestros sueños. Y más allá de seguir reafirmando tus creencias o autoflagelarte por la forma en que miras el mundo, es momento de que empieces a mirar de forma compasiva y de forma amorosa y saber que así como tuviste el poder de, cre de crear la realidad en la que vives, también tienes el poder de transformarla. Y más allá de si tuviste el poder de percibir la vida como la percibes, también tienes el poder de transformar esa percepción y de irte moviendo y desplazando hacia un lugar en donde puedas empezar a visualizarla y a percibirla desde un lugar más amoroso, desde un lugar más efectivo, desde un lugar más, más poderoso, tal vez. Y claramente esa visión o esa creencia te funcionó antes. Ciertamente te funcionó porque pues por algo la tuviste, porque para algo te funcionó en algún punto, pero también es válido darnos cuenta que nuestras creencias, a ver, creo que me acaba de dar un momento de revelación. Nuestras creencias, nuestros juicios y nuestras percepciones tienen fecha de caducidad. ok Nuestras creencias, nuestras percepciones y nuestras y nuestros juicios tienen fecha de caducidad. Y entonces cuando te das cuenta de que pues igual ya venció Okay, Y la sigues manteniendo en el refri de, de tu cabeza cuando ya pesta, ya sabes, ya cuando está descompuesta, ya que has hecho a perder, ya que huele mal. Es momento de desecharla y no pasa nada. Te funcionó en algún punto, supo rica en algún punto, fue nutritiva o nutricia en algún punto, pero en este momento no lo es y está bien. Pero el creer que la forma en cómo miramos al mundo va a ser el mismo mundo en el que seguiremos viviendo a lo largo de nuestra vida, nos limita con toda la gama de posibilidades que existen, de realidades, de percepciones, de sueños, de anhelos y de los yo que puedo llegar a ser y de los tus que puedes llegar a ser. Entonces... Puedes transformar las realidades, puedes cambiar estas y reformularlas las veces que sean necesarias. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando con esto, solo te invito a la meditación mensual. Como todos los meses doy una meditación mensual, esta no es una meditación, de hecho es una sanación. Este sábado 17 de abril, el día del libro, en donde vamos a estar hablando de contarme una nueva historia. Contándome una nueva historia es la meditación de este mes, que más allá de una meditación es una sanación, a las 10 a.m. horario del Centro de México, en la que estaremos escuchando las historias que nos estamos contando y recontándonos estas historias para una que sea más funcional, más que una meditación, es una sanación. Nos vemos la siguiente semana para hablar sobre el fluir en nuestra vida cotidiana. Si este mensaje te resonó, sigue invita a quien pueda servirle, comparte este video, suena la campana para que te sigan llegando las, las notificaciones y puedes ver los demás videos en la parte o en la serie de poderes en Facebook, en la lista de reproducción en YouTube y en la serie de Instagram. Soy Osvaldo Cazares y estos es Poderes. Nos vemos.